Que voy a cantar ahorita en el, en el After Party Así que es un honor Que quizás es casi sorpresa Pero voy a tener la oportunidad De que toda la gente escuche Que levante la mano Escúchame Noche Fantasía lo escuche en vivo ¿Qué no podemos de ti En los próximos meses Con un tema posicionado? Bueno de... Mucho y sí, Voy a estar trabajando muy fuerte Ya tengo mi propia orquesta acá Que me acompaña Así que muchas cosas no no, buenas no, no sé, no Leonardo no sé, el diseñador Leonardo eh, Cordero De Leonardo Ficabini no sé no sé, no sé como merenguero Bien ¿Qué tú opinas como merenguero de lo que le sucedió a un colega como es Mani Manuel? Luego de ese inconveniente que pasó eh, en España, ¿qué tú dices? Bueno, eh, Manuel es un, un ser humano espectacular, un ser humano que está trabajando de nuevo, gracias a Dios, y va a seguir para adelante. Sí, he tenido oportunidad de, de por lo menos testearlo y darle mi apoyo y, y, este, y que siga para adelante. Los... Bueno, yo soy de la última generación del merengue, el cual pues vamos a seguir haciendo música y le extinguimos el gusto popular, no hay fiesta sin merengue.